¿Dónde venimos? Al MoMA. A cultivarnos. Un poco ¿Y qué es de, el MoMA? De arte. Vamos a ver arte moderno. Eh, en teoría este museo tiene de las mejores obras de... Arte moderno. Arte moderno. <risa> vamos a verlo. Vamos a verlo. Eh, ahorita estamos llegando a las 11, a las 10 y media. Pero que ya Hay, hay, hay mucha hombres. gente. Vamos, vamos a darle y esa es la recepción para comprar los tickets pero encontramos también un kiosco y Maris lo va a usar, vamos a ver qué tal le va los tickets, tickets. No es touch la pantalla. todo es touch español, está en o español, vale 25 dólares, 25 dólares, uno, sí. dale otro, dos si tienen credencial de estudiante o de tercera edad, eso es un descuento la tarjeta no. Sáquela Y no jalo No jalo. A ver, es que a lo mejor nos tardamos Dale no, Es meterla y No jalo pues no jalo el kiosco, rotundo fail entonces, pues vamos a la antiguita. vamos a comprar los tickets a la antigüita hay muchísima gente es martes, cabe mencionar que es martes son 11 de la mañana tiene media hora que abrieron la verdad yo pensé que iba a estar más tranquilo de gente no me imaginé que hubiera haber tanta tanta, tanta gente, Qué bueno que venimos temprano es más, habíamos llegado a las 10 y media pero Maris, se le durmió el gallo pero bueno ya estamos aquí. Listo, ya tenemos nuestros boletos y ya entramos. Esa es la entrada. Este, ya vimos por qué no pasó mi tarjeta. Porque ya no tiene crédito. Entonces pagamos con otra y no hubo problema. Así es que yo me imagino que los kioscos debe ser muy práctico. nos dijo la señorita de recepción de ahí que nos vendió los boletos. Que no hay nada de gente. Que está muy tranquilo ahorita. Ya me imagino cuando hay gente aquí ha de poner. Pero que romería. Pues ya vamos a empezar. Esta es la primera Sana. echaron a los perros, que no puedo grabar video, entonces voy a tener que ser unos piratitas. Hola amigos, si no nos dejaron grabar aquí en el MoMA, eh, entonces al final que eh, terminemos de recorrer eh, el deseo, les vamos a platicar nuestras conclusiones. Igual voy a poner unas fotitos nada más, porque sí. fotos sí se puede, videos sí. no, entonces ya saben, si quieren grabar video pues no se puede, fotos que sí uh -huh. videos no, adiós. Maris. Hola. Ya, ya salimos. Ya salimos del MoMA. Del MoMA. Eh, Conclusiones eh, es de que mm, vengan directamente al piso 4. y 5, Sí, comiencen. Bueno, depende de lo que les guste, sí, pero sí, depende, lo clásico. La verdad es que no. Lo demás, si conocen, si vienen algo muy específico y ya investigaron quiénes son los artistas, está bien pero la verdad es de que no son muy conocidos, al menos no los conocíamos, el resto, los más famosos, Lo más representativo está en el piso 4 y 5. En 4 y en el 5. Y, y es, si es que tienen, se llena muchísimo, entonces vengan directo a esos temprano los domingos. Si tienen poco tiempo, vengan este, solamente a, a esos pisos, a las galerías. Y también eh, aquí estamos aquí en el jardín de las esculturas, hay una escultura gigante de una rosa, mide 11, 11 metros. Ahí se una ve. Boleta, una virgen pintada amarillo y hay varias. Que, este, hay, hay más la cabra panzona. Una, una, cabra, una rara, cabra panzona. Una cabra rara. Este, es y bueno, aquí pueden pasar un ratito. Es? Esta es la hay cabra. Hay un restaurante. La virgen nice. y de, de esto. Hay varios Los restaurantes. restaurantes. Eh, hay eh, que está, está padre el de arriba. Allá arriba hay una. Si tienen tiempo pues... pueden pasar a, a la cafetería o al restaurante, más nice, y eh, en actividades eh, como parte del de museo. No tienen costo, te pones ahí a hacer tu obra de arte. Y estaba viendo también en la cita. es importante que vean la parte de atrás del polletito. Porque vienen como los tips más representativos, por ejemplo hay, para que vayas a ver directamente las de, de, de, obras de Picasso de Van Gogh hay una obra de Frida Kahlo y una de Andy Warhol, pero te la ponen así como, como si hubiera muchas pero las que sí más son las de Picasso pero nada más vimos nosotros una de Kahlo, una de Andy Warhol y una de Running bueno, y eh, también estaba leyendo que hay películas ya incluida en tu admisión general de MoMA entonces pueden checar en la página de internet eh, lo de las películas. Hay una app que pueden descargar y también viene la explicación de las obras ahí. Eh, y hay un audioguía que según esto no tiene costo. Eh, nada más confirmenlo y, y ahí te va indicando este, este, la obra y el número para que vayas escuchando la explicación. Están, hay tiendas inspiran y quieren comprar libros o algún recuerdito eh, y pues creo que eso es todo ahí hay otras exposiciones como temporales de, de otros artistas pero bueno estuvo estuvo padre los dos esos dos pisos son muy padres sí. las obras están bien padres de Pollock Jackson Pollock también vimos de Madrid. Ma, vimos, de, Magritte, vimos Magritte, de giorgio de Krico vimos de, de Rothko este de Monet, el famosísimo ese de Gugan, eh, no vi nada. De, bueno, igual algo, algo pero igual a mí se me escapó. Pero ese famoso de Monet, que es que ahí lo vieron en las fotos, que es semicircular, está muy padre. Entonces, este, pues sí, Dalí, Dalí también por ahí vimos ah, uno David o dos también. de Dalí. Entonces, ¿Miró? bien miró, exacto. Sí, sí, creo que vale, vale la pena. Sí, al final de cuentas. Eh, sobre todo el piso 4 y 5 Son los meros buenos Al menos para nosotros bueno, bueno, pues saludos Vean nuestros videos de Nueva York eh, Y déjenos sus comentarios eh, Y síganos Y denos un like Gracias, bye.